Muy buena gente, hoy les traigo un nuevo video Y sí, gente, al fin regresé Después de tanto tiempo Es como comenzar otra vez desde cero Porque se me olvidó Cómo comentar Cómo editar los videos Y varias cosas sí sí Bueno, eh es como empezar desde cero porque todo el mundo empieza con 400 suscriptores Admítelo, admítelo Tú tienes 500 Tienes que aceptarlo Si tú ves que tienes 8 suscriptores No, no, no, no, no, no, no, no Eso te, te lo muestra a ti yo, yo veo que tienes 800 No me mientas Ya yo lo sé No, no me hagas intentar sentir mal ni nada tú, tú tienes 800 Y si tienes 10, pues tendrías 10.000 Tienes que aceptar las cosas en serio, que eso se siente molesto comenzar a decir, este tengo 8 para tengas 800, ¿Cuándo vas a entender? ¡Qué mierda! ¡Ay, no, no, no! ¡Dije mierda! ¡Mierda! ¡No! ¡Ay, dije mierda! ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ay, Dios mío, YouTube, por favor, perdóname! <risa> bueno, gente sí... Como la que habéis de escuchado aquí, acabé de decir eso porque yo de verdad sí me sé las nuevas normas que ha puesto YouTube que me han jodido la vida. Que, que creo, no sé si no dije jodido, porque bueno, gente. Entonces, como lo habéis escuchado, entonces que sí si me he enterado de las normas, de las normas, Dios mío, de las nuevas normas que ha puesto YouTube, en serio. No entiendo por qué YouTube eh, está intentando hacer esto Esto que es YouTuber Kids o qué carajos Porque no entiendo por qué YouTube pone esas normas Y sabe perfectamente que hasta en mi canal hay pruebas De que la gran mayoría de la audiencia que ve mis videos Son gente de mayores de, de, de más, desde 18 años En mi canal puedo decir malas palabras a donde me, a donde me salga. Porque sé exactamente y soy consciente, porque veo en análisis eso, lo veo a casi cada rato, que la gran mayoría de las personas que ven mis videos ya son mayores de edad, entonces que eso no me molesta. Y bueno, eh, entonces que bueno, me daría más libertad de expresarme, pero eh, no me gustaría hacer eso. Pero otro punto, porque pusieron esas normas, eh, no es que te vayan a eliminar el canal así, por ejemplo, dices, hijo de tu madre o algo así, hijo de tú. Hijo de P, no... Bueno, ahí sí te jodería. Y no te podrías monetizar los videos. O sea, decir hijo de puta, ahí enseguida te, te quitan la monetización de los videos. Ya no te van a pagar en ese video. Y bueno, ¿y por qué? Es porque algunos anuncios estaban quejando de que, bueno, su... su por ejemplo, de... En un video que diga decapitando a, a, a, a un muñeco, yo que sé, a un tipo, un terrorista, algo así. Y, y que aparezca el video y que en el principio aparezca con un anuncio de Coca-Cola. Bueno, el Coca-Cola estaría relacionado con, con ese video. Y, y Coca-Cola no querría eso y le mandaría la queja a YouTube. Y entonces que... Entonces eso sería mal para YouTube y para las personas que, bueno, que suben los videos. Y, pero algo muy malo sobre, sobre eso Sería algo así Por ejemplo, hay youtubers Que viven De la plata O del dinero, como les quieran decir Que les da youtube Que viven de youtube Y bueno, esas personas Como ya no tendrían monetización Porque pasan diciendo malas palabras Pues ya para afuera Ya no les pagan y ya se se mierda Yo por ejemplo A mí no me paga youtube bueno, no no me paga, él dice que me paga, pero no me paga, no, no me llega la plata, yo qué sé qué pasa, se la traca yo no sé. Y bueno, por lo menos a mí no me molesta tanto eso de la monetización. Entonces, que bueno, eh, para mí no sería tanto problema, pero para un youtuber como de 14 millones de suscriptores, pues sí le molestaría. Porque él tiene, él, por ejemplo, dirían... No sé qué qué, qué, qué, no sé qué y, y si, imagínense Mi canal sin siquiera que haya hecho Una maldita mala, ya dije maldita En serio, es que se me sale Y bueno, imagínense mi canal sin ni una Mala palabra, imagínense Cómo sería de aburrido, más aburrido De lo que ya es, porque bueno Sería bastante aburrido Y hasta en este mismo video Que, que ya yo estando consciente Al 100% de las reglas de YouTube Sigo diciendo malas palabras, o sea Se me salen y, y no puedo hacer nada o sea es que no puedo y si no y, y en serio ay dios mío tampoco hay unas cosas que dicen que no es de que no se puede la violencia de eso sí estoy de acuerdo pero pero bueno en, eso lo tomaría bien pero hasta que llegan los juegos por ejemplo en gta 5 te podrían Creo que, no sé del todo si también se incluía el juego. Pero por ejemplo, sube Vegeta 5 atacando al banco o algo así y, y, y ya, ya te dejó de YouTube y bueno Ya no puedes monetizar el vídeo, ¿cómo te parece? Pues bueno, pasaría algo así Y bueno, eso me ha molestado mucho Y es más que este un regreso sería más como un, un, una queja De cómo es, es YouTube ahora mismo antes YouTube molaba, ahora no mola, ahora YouTube ya se excedió. Inclusive en, un, en el juego nuevo que salió, No Man's Sky, algo que me, que me dio eh, me dio mucha risa fue que, que bueno eh, que bueno aparecía eh, no, apareció un monstruo que tenía ocho patas y bueno y yo lo llamaba Changuito de Chopat <risa> eh, Creo que ya, me, que ya me fui del tema, ¿verdad? Sí, ya me fui del tema Bueno, eh, volvamos al tema Bueno, entonces que eso me molestaría mucho Por otra parte, tengo una explicación 100% lógica de lo que pasó Porque me fui de YouTube De repente, para los que tengan Twitter y me sigan Y vean las publicaciones que yo hago Pues ahí dice que, voy, que, que iba a dejar YouTube por un tiempo Y sí, pasó lo dejé por un tiempo Y por algo que, que, que Bueno, no quería hacer Pero me tocó Porque pasó esto Yo estaba en una maravillosísima cena Y bueno, yo estaba comiendo tranquilo como toda la vida Hasta que vengo yo con mi Tremenda, con mi tremendo retraso Y me muerdo El labio sin querer Yo estaba comiendo, me mordí el labio Bueno, perfecto eh, Fue como en la parte de abajo del labio A la derecha, perfecto y hasta que viene bien, la misma cena, me muerdo al, me muerdo también a la derecha, pero arriba, perfecto. Después de la misma maldita cena de mierda, pues seguía comiendo. Y esta vez a la izquierda, arriba, arriba a la izquierda, ¡me muerdo otra vez! Dios mío, me quedo la boca con, con un dolor impresionante. Ya dejé de comer ahí, ya no quería comer más. Y bueno, entonces que me ardía la boca para hablar para otras cosas para, para hablar así todavía tengo las marcas de, mor de mordida todavía tengo las marcas ahí dios mío cómo será que me mordí bueno entonces qué buena gente <ríe> eso era más o menos lo que le quería decir que bueno que también lo voy a avisar en, que lo, también lo voy a avisar en twitter en twitter también lo voy a avisar y bueno ya listo todo el mundo felices porque también lo vi en Instagram que iba a regresar al canal. Y vaya, como he visto eh, en el video ese de regreso que yo subí, eh, tuvo bastante aceptación. Y yo pensaba que iba a tener 2, 3, 4 visitas, pero no, tuvo como 8. Cuando yo lo revisé, tuvo como 8 y yo dije, What the fuck. Si yo no había subido tiempo a videos hace un tiempo, bueno, hay personas que por lo menos les interesa o sea, mi contenido y cosas así. Entonces, gente, este, eh, espero que les haya gustado el video. Y bueno, otra pequeña cosa que les quería decir, aparte que siempre se me olvida decir otras pequeñas cosas que yo siempre digo que voy a acabar el video y no lo acabo, pues es algo que me pasó con, con el canal. Es que, bueno, este canal eh, me... Me ha gustado mucho y, bueno, pasa algunas cosas que no me gustan Por ejemplo eh, Yo llegaba a veces a 400 suscriptores y YouTube no sé qué le daba Y me los quitaba y me dejaba en, en 371 Diciendo así como que, hey, no, no, no, no, no, tú no vas a pasar a 500 Digo a pasar a 400 suscriptores no, no entiendo y iba a decir a 500, no a 400, por si acaso dije 400 suscriptores Bueno, ya eh, Entonces que eso me dejó así como que What the fuck, YouTube, ¿por qué? Y bueno, eso me molestó algo Entonces, gente, eso era una pequeñita cosa que les quería decir Otra cosa es que, bueno Se pasen por el canal de un amigo que se llame Que, que se llame, no Que se llama Prox500 Y otro amigo que también se llama Top Nike. Sus canales están en la descripción. No, sí, sí. Un amigo que se llama Top Nike. Y por cierto, también pásense por un canal. Este, este se lo voy a hacer. así por así. Se me, re, se me vino a la mente ese canal. Y bueno, dije, hecho lo voy a promocionar. Y se llama Nike Pro. Nike Pro. Les le dejaré todos los, todos los links en la descripción. Entonces, gente. Espero que les haya gustado este video. Y bueno. Eh... Y recuerden darle like, suscribirse al canal. Ya ven que se me está olvidando cómo era que comentar. Ah, por cierto, Top Nike me, me prometió que me iba más o menos a ayudar en, en, esta, en este regreso. Porque como se me olvidó editar, yo le voy a pasar, por ejemplo, este video va a estar editado por él. Yo le voy a pedir eche eh, y editame el video. Porque ya se me olvidó totalmente cómo era que se editaba. Va un solo. Vídeo, en serio Entonces que promociono su canal eh, Todos los tres canales estarán en la descripción Y también voy a aprovechar a saludar a, a mi buen amigo Scorpion, el Pro También su canal estará en la descripción Bueno, ya creo que he saludado bastantes canales Y bueno, les digo gracias Ahora sí, con algo de seriedad Gracias por No irse en todo este tiempo Que yo no estaba en serio me... En serio, gracias Hubo varios que se fueron y otros que se quedaron, por favor, por favor, en serio, son los mejores, en serio, yo nunca, pe yo pensaba que iba a terminar con menos de 400 suscriptores, que iba a tener como 300 o 200, y bueno, eso ya es cierto, que yo pensaba que ustedes se iban a suscribir, pero no sé por qué dudé, si ustedes son tan buena gente que, que, que yo me voy y ustedes se quedan, en serio, gracias. Les prometo que voy a intentar no, que no me pase nada Y aunque tenga la, la boca hecha miércoles Y aún así voy a seguir subiendo videos Aunque sea con lo que ando. Ahora sí les prometo que voy a intentar no irme el canal una vez más Y ahora sí me voy a empeñar en volver a recuperarme Ok gente, vale Gracias gente por no suscribirse al canal ni nada por así, lo vuelvo a repetir. Denle like al video si les gustó. Nos vamos a hasta... recuerden compartirlo con sus amigos y nos vemos hasta la próxima. Adiós.